Meanwhile, in Madrid, Spain, protesters gathered outside the first day of COP25—that's the UN Climate Change Summit—to demand urgent action on the climate crisis. This is Blanca Lagunas. Eh, hoy estamos aquí en Madrid porque comienza la COP25, donde los líderes y multinacionales van a decidir sobre nuestro futuro. Nos juntamos más de 20 países de exigencia y rebelión pidiendo reales soluciones. Estamos dando un ultimátum, no estamos boqueteando. Y nada, pues estamos aquí para pedir que digan la verdad y que tomen soluciones reales. Democracy Now! will be broadcasting live from the UN Climate Summit beginning this Friday and all next week.